Adivinar animatrónico. ¿Nada? Todavía nada. ¿Y ahora? ¿Algo mejor? ¿Lo sabes ya? Si lo sabes, comenta abajo, dale like y no olvides suscribirte para más vídeos como este.